Bueno que tal gente de YouTube, bueno, de nuevo volviendo acá con ustedes Hoy vamos a enseñar a eliminar la cuenta de Google de este Samsung A10 normal La cual es un Android, creo a mi parecer, 9 o 8 Bueno, antes de eso vamos a tener un chip bloqueado por PIN que yo lo tengo acá De cualquier operador Entonces gente, como le estaba diciendo, lo primero que vamos a hacer es conectarnos a una red Wi-Fi Para así poder Hacer el proceso en lo que es el Samsung Bueno, yo acá por ejemplo Yo no tengo el Samsung A10 Tengo también lo que es mi pin Mi chip bloqueado por pin Y lo que vamos a hacer es ubicarnos en esta parte Yo por ejemplo estoy acá conectado Wi-Fi Voy a ubicar en la parte de más o menos Voy a avanzar este paso Y me voy a ubicar en esta parte ¿eh? En este punto voy a colocar yo La tarjeta sin bloqueada por pin Pero no todo, no lo voy a colocar todo Solamente lo voy a dejar ahí Voy a tener a la mano también lo que es la llavecita que necesito para aceptar el chip y lo voy a también colocar acá en, en, el, en lo que es al lado de la bandeja y vamos a hacer lo siguiente en este punto vamos a colocar pues esta opción vamos a colocar y al mismo tiempo vamos a seleccionar siguiente, vamos a ver entonces cómo se hace voy a seleccionar por ejemplo siguiente, siguiente, siguiente y tal voy a colocar en la parte de arriba el chip una vez entonces que se ha colocado lo voy a sacar rápidamente, aceptar deslizo para allá, el candadito hacia abajo y lo voy a dar en ajustes y notificaciones, en este caso se nos ha ganado, vamos a intentarlo nuevamente entonces, vamos a desmarcar algunas opciones voy a colocar mi llave acá voy a dar, voy a coger ahí el teléfono voy a dar siguiente, siguiente siguiente, coloco el chip y saco al mismo tiempo, aceptar deslizamos hacia allá se nos ha ganado nuevamente, entonces vamos a intentarlo hasta que donde nos dé esa opción ¿no? que nosotros deseamos ya, entonces vamos a colocar nuevamente la llavecita vamos a ir hacia atrás, vamos a ubicarnos en este punto vamos a dar siguiente, siguiente, colocamos el chip siguiente, sacamos nuevamente el chip, aceptamos y pues nos, si tú deslices para abajo no te va a funcionar entonces lo que vamos a hacer es ir atrás nuevamente y vamos a intentar nuevamente siguiente, siguiente, siguiente vamos a sacar el chip aceptar, deslizamos el candadito abajo ajustes de notificaciones rápidamente como tú puedes ver ahora ya puedes retirar el chip normalmente lo vas a dar donde dice acá ver todo en este caso te vas a salir estas aplicaciones, lo vas a poner acá donde dice todas vas a seleccionar lo que es youtube creo que está el último vamos a seleccionar lo que es youtube notificaciones de la aplicación vamos a dar entonces dice acerca de políticas y privacidad ya automáticamente ya estamos nosotros ubicados en lo que es Google Chrome ahora vamos a descargar acá las siguientes aplicaciones entonces como le estaba diciendo ya están tocando este punto vamos a descargar lo siguiente, lo que es primero Google Account Manager vamos a buscar 8.1 entonces vamos en la primera ahora acá vamos a seleccionar lo que es de la opción de acá para poder descargarlo vamos a donde está el donde dice descargar download esperamos nuevamente para que nos active los permisos y le vamos a dar a permitir Rápidamente cuando se haya descargado En la parte de abajo lo vamos a dar en abrir Para poder ya instalarlo Vamos a activar Orígenes de Chrome Atrás e instalar Entonces como tú puedes ver no se ha instalado Entonces vamos a descargar lo que es Si no te funciona esa aplicación Vas a descargar lo que es Google 8.1 Perdón 9.1 Vamos a descargar 9.1 entonces vamos a descargar descargamos de la primera opción download esperamos un momento descargar vamos a cerrar esto, aceptar en cuanto se descarga lo vamos a abrir y vamos a probar a ver en instalarlo vamos a instalar esta aplicación entonces que es Google Account Manager 9.1 en este caso 8.1 no nos ha funcionado vamos a esperar que se instale esta aplicación y como tú puedes ver se ha instalado correctamente vamos a dar en finalizado ahora vamos a descargar acá lo que es Google Maker vamos a descargar Google Maker vamos a descargar de la primera opción yo estamos en última versión acá ¿Vale? vamos a dar donde dice acá aceptar y también rápidamente lo vamos a dar en abrir vamos a instalar también esta aplicación el Quick Chucu Maker y esta aplicación si no lo vamos a cerrar esta aplicación lo que vamos a hacer es vamos a tener que abrirlo vamos a dar en abrir y una vez estando acá en este menú vamos a buscar la opción administrador de cuentas de google entonces como tú puedes ver lo tenemos en la parte de acá administrador de cuentas de google damos a la opción donde dice ingrese correo y contraseña a ver si lo tenemos por acá acá lo tenemos ingrese correo y contraseña lo vamos a dar en una opción y vamos en pruebas Ahora en la parte de arriba tenemos tres puntitos, le vamos a dar ahí en acceso a navegador, aceptar. Y entonces vamos a esperar que nos caiga nuestro navegador. Una vez estando acá vamos a colocar nuestro correo. Ya entonces una vez estando acá vamos a agregar nuestro correo, que es privado, algo privado. Vamos a hacer siguiente, otra señal Entonces gente ya ahí se ha activado la cuenta Ya se nos va el teléfono llevar esta parte Entonces una vez que se haya llevado ahí vamos Entonces vamos a reiniciar el teléfono nada más Para que ya si sí, el teléfono esté iniciado la cuenta con normalidad Vamos a esperar que se termine el proceso Ahora vamos a configurar los pasos Como el teléfono nos da para poder iniciar Vamos siguiente Omitir. y acá donde te va a pedir la cuenta ya va a verificar la conexión y nos dice que está la cuenta agregada vamos a ver el siguiente y eso sería todo ya espero que les haya gustado el vídeo no olviden de suscribirse a mi canal nos vemos en un próximo vídeo vamos a dar por finalizado el vídeo nos vemos la próxima